señores <ríe> gala fría romeo gana soberano y genera polémica ayer, eh, ayer la gala de premiación el del soberano 2021 que pido excusa porque no pude asistir fue realizada la noche de este martes desde el hotel jaragua con entregas de estatuilla correspondiente nominado del año 2019 y 2020 la gala del premio Soberano fue fría, pese a que la producción hizo un gran esfuerzo en uno en otros segmentos. Las limitaciones con las que trabajaron por el tema de la pandemia fueron notables, no con diálogos sin impacto y rutinas que pasaron sin pena ni gloria. El bachatero mm. Romano Santos y Nini Cáfaro fueron galardonados con sendas de estatuillas del gran Soberano, principal distinción que otorga la asociación de cronistas de arte en los premios soberanos. Sin embargo, el discurso de Romeo, que llegó de forma inesperada a recibir el premio, no fue bien visto por los usuarios de las redes sociales, que catalogaron su discurso como desafortunado. Muchos creen que fueron los nervios o las emociones. Pongan el audio.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 Señores, para mí, mi opinión, Romeo no debió decir eso. Puso un huevo, Romeo, ahí. Claro que sí. Una Sabiendo lo ñoño que somos nosotros como personas. Que ya lo ha hecho dos veces, que se sepa. Entonces, eso ya sí. él lo ha hecho dos El veces. El soberano se lo dieron a un extranjero. <risa> Realmente. Porque él no esté aquí. Su padre sí esté aquí, pero él no. Tiene raíces dominicanas, dominicana. lo ha dicho varias veces. Entonces, no se puede catalogar como un bachatero dominicano. ¿Entendemos? Pero. Yo creo que él debió limitarse, según lo que dijo, él debió limitarse a esa declaración, porque claro. mira, en las redes de están devorarlo. ¿Y ¿Cuál es la necesidad de, de Romeo decir eso? Muchos dijeron que fue como una pollita disfrazada que él dijo porque las personas esperaban que los dos gran soberanos se dieran a, si no me recuerdo a Amadita, es que le dicen María Cristina Camilo y a Jochi Santos, se esperaba que fueran los dos gran soberanos, porque los dos grandes soberanos se entregan por la trayectoria que tú tienes y que tú sigues vigente. Entonces, ya cuando se muera la señora, se muera a Jochi, ahí le hacen un homenaje, y no lo hacen ahora. Entonces, por ello se dice que él dio como esa pullita disfrazada de eso, para que entendieran de verdad que ese premio, él mismo decía que no se lo merecía. No, no, no entendí esa parte ahí, ¿no? Bueno, yo pienso Culturista. Yo pienso que no debió mencionar que no es de aquí, que esto, que lo otro, porque él sabe que ha recibido un apoyo grande de parte de los dominicanos. Y en ese galardón que se lo dieron aquí, debió como poner la chispa y, y, y decir otras palabras que no sí. fueran... ¿eh? Porque no fuera, yo. vamos a eso ahora, vamos Flaco. Ver, Sabemos que usted está, <risa> está tramuchado. Sabemos ejemplo. que usted está tramuchado. Vamos ahora con de eso. eso. De último, ¿Eh? Que esa puñalada <risa> va ahora. Eso, eso. Okay. Ahí Entonces, voy a opinar. Va. Pero, dale, continúa, Romeo, mira, eh, eh, los soberanos, yo creo que tra trajeron a Romeo el año equivocado. Realmente, es cierto. Sí, el año equivocado, solicitan a Romeo. Tal vez la producción pensó que eso iba uh -huh. a caer bien y yo creo que cayó como un blo de ocho. Realmente. Acroarte. Ha puesto mucho huevo a Croarte. Sí. ¿eh? Bastante, pero. Y eso que de, eh, los miembros de Acroarte, para elegir su directiva, debe calificar muy bien a esas personas. Porque veo que ahí también otra cosa que yo vi mal esa silla vacía, sí. vacía. nos daban en ese enfoque ahí que, que se vieran que esa en una silla vacía donde donde donde se está el, distanci el distanciamiento Sí, social. pero no debió ser como un tea esa sillita se vio como chopa sí aparte de todo como que se se vio como unos rezos que había. Como <risa> Realmente. Que están dando los brindis que van sí entonces debió hacerse eh, un escenario bien con su distancia, pero... Una no. suya por medio. Debió de ser al, al aire libre los premios, ¿tú crees? O sea, una carpa al, al aire no, libre. No, no, es un teatro. Me, fue un teatro. Fue un, sí, un teatro. Sí, fue un teatro. Solo que pero varias presentaciones se hicieron en los diferentes lugares al aire se hizo, libre. Okay. Sí, varias pero, presentaciones, okay. presentaciones okay. hicieron al aire libre, como la de Juan Luis Guerra, la de J. Okay. J. Willemite okay. okay. Tower fue en sí. otro sitio para el aire libre. Entonces, eso eh, eh, eh, como que fue fuera de lugar los soberanos ahora mismo. Sí. No gustó. No gusta no uh -uh. gustan. La gente que llame a ver qué le pareció los premios soberanos ayer en el 19. 809-725-0505. 725-0505. ¿Opina usted si le gustó los soberanos? Puede sí. llamar el transcurso del programa para dar su opinión. Muchachos, adelante. Eh, eh, eh, en cuanto a Romeo, o sea, según la eh, expectativa que él quiso decir, le eh, dijo, quiero decir, hizo un paréntesis que mi madre se nació y se crió en Puerto Rico y yo nací y me crié en Nueva York. Es decir, no soy dominicano, no soy dominicano, porque nosotros queremos que sea dominicano a la mala. Entonces, eh, él, eh, en este, eh, como dices tú Néstor, fue un poquito ingrato porque él sabe el apoyo que se ha dado aquí en el país. El, el, el país que más apoyaba a Romeo Santos ha sido este. No era el momento, no era el momento. Entonces, de no era el momento, de momento para decir no soy dominicano, o sea, claramente él nos lo dijo nosotros, no soy dominicano, esto no me interesa estos premios, o sea, usted me, me está invitando porque usted quiere, pero yo soy una cita internacional. Y eso no fue lo que quiso decir, ¿con eso? Claro, porque que ¿Sí? la gente le gusta. Le digamos como le dijimos en el 2004, Alex Rodríguez, si usted no quiere ser dominicano, usted se lo pierde. Ya. vaya ahí Aquí hay mucha gente que después algo. vuelven después después que dicen que eso le, le cae como un asaramiento porque a Ale Rodríguez le cayó un, una sí, un sí, arriba ponche que, ponche. De, que después <ríe> le después tuvo que, que, que ponerse una camiseta dominicana y ahí como que no sé claro también hubo críticas porque el otro gran soberano solo ganó Nini Gáfaro, yo realmente no sabe, no sé quién es, ni yo tampoco, no sé para nada, o sea cuando empezaron a decir entonces el gran soberano es para Nini gáfaro y todo el mundo en la redes o sociales y Nini quién es, de ¿Qui es? dónde esa? salió Nini pertenece, creo que a la Asociación de la Cervecería Nacional, no sé si en la comisión. Entonces, que está bien que la Cervecería Nacional siempre patrocina los premios soberanos, pero que él tiene que ver si nada más tiene 25 años dentro de ellos, pero no he escuchado tú constantemente, Nini Cáfaro, tal cosa, ni Nini cáfaró la otra. ¿Entiendes? Entonces, esa fue otra crítica. Otro huevo de los soberanos. Claro. <risa> pues, es Bastante eso? tiempo tenían ellos para hacer eso, que quedara... Excelente. Sí, no, no no, se le prestó como mucho atención en, en lo que la producción quedó, eso fatal para mí. Sí. No, y las presentaciones que hubo que está bien que traigan extranjeros, tipo Yandel trajeron, Mike Towers, Jay Wheeler, pero que no le dan la fama a los que están dentro de aquí. La Rosmaría, todos pensamos que ella iba a estar dentro de los premios, no, ya hizo el pre-show. Y fue cantando cuarta parte de sus pedazos de canción, en La cual ella fue un auge durísimo Cuando ya salió claro, claro, Y no le dieron sí. esa participación ¿entiendes? Y eso es un problema que tiene Porque son premios del pueblo Está bien que tú invites gente de fuera Que a uno le gusta como lo hacen en premios extranjeros Pero dale el auge a la gente de aquí Porque eso es lo que queremos verlo de aquí Bulín y Chimbala Se robaron el show en la entrada Cantando el famoso tema El Juidero Y al final Chimbala también cantando El Boom ¿Por qué? Porque eso es lo que nos gusta ver aquí. Los dominicanos destacamos por la canción la música, el baile, el folclore. Y eso no se vio no dentro se vio. de los premios. Así es, así es. Bueno, están calientes los premios. No, claro. Están calientes. Tanto show y tantas limitaciones y esto que lo otro Para entonces, para hacer ese... Cuando yo veía esa silla vacía, no sé si fui yo. Ah, ahorita, ahorita. Uno vio el resumen, <ríe> tan Que vio que se vio toda esa silla vacía fue algo como de, de mal gusto sí exactamente fue algo que no debieron hacerlo mejor no, no, hubo yo. Un desorden. como acroarte vive catalogando la gente y esto que lo otro otra cosa